En Tlayekanke judío de Jerusalén, o quien titlanke siquime si levitas, para maquitlastanitin Juan, a ye, iba Juan o quien milvi, tlenjinelle. Matsnen Cristo. Y cuaco, jefa, oxeme oxlastanisque. Entonces, a te, testi te Elías? Juan o quien Vamos, matzne. Oxe vuelta Testi te profeta, lenticchisto que es Ye O ok, quinanquile. Amo. O Kin ok, entonces a little te? of a little bit of a little bit of a little bit of a little no of a little bit y va a la nique. Cristo, es de este profeta, entonces aquí no me estaba a bautizar. Juan o quinanquile. No ne es la Pero hay pero que se le enseña a Amon Y va a llegar a llegar a llegar a a te a no te Ignépalado de Canuelas Jordán, Can Juan o Otavautisador Toca. Homostatic Juan Oquito Jesús Ompovit y Navak y Bauquito. Si que taca, y nin y chica conen Dios, ten que en Cristo día en de ye y cuak un mes de ne, vit setlaca, titok y vanamo que ne. Porque yo llegué desde antes de nuestra nesis. Nehamo un pero Dios nos ha enviado a mandar la voz de y caats para que en gente de Israel, madre de quien vamos a dar cuenta aquí en ye, Juan no es conquistado. Neho un hijo de Teca en Tiojoa ciento, o bastemos que de Isviga que me sepa lomas, y va a omar el y pan Jesús. Nehamo un hijo pero Dios nos ha enviado a mandar la voz de Saro y caats un hecho y cuando te quites en bastemos y vamos a la ligue y panse a Tlacatl, y en la bautizaros y gatillo yoacinte. Necio neguitac, y van por eso de me chistiría, ni quien ni con Dios.